Bueno, nuestra experiencia surge del movimiento feminista a nivel latinoamericano en principio. O sea, surgimos como una organización de mujeres eh, inicialmente en el Centro de la Mujer Panameña, porque la red, realmente la red de mujeres afropanameña se va a crear a finales de los años 90. Al principio creamos, trabajábamos como Centro de Mujer Panameña. El centro era un espacio donde teníamos oportunidad de desarrollar actividades para empoderar a las mujeres afrodescendientes y organizamos varios encuentros de mujeres negras en Panamá. Casi cuatro encuentros tuvimos, un, dos encuentros latinoamericanos y, y como cuatro encuentros nacionales de mujeres afrodescendientes. En ese tiempo todavía nos llamábamos como mujeres negras, así nos definíamos, nos autodefiníamos. Nosotros comenzamos a, a modificar ese lenguaje fue después del año 2001, que, que ya no decíamos mujeres negras sino hablábamos ya de mujeres afrodescendientes o mujeres afropanameñas y el objeto de ponernos como mujeres afropanameñas era con el, eh, con el sentido de incluir porque tú sabes que existe la tendencia en la población afrodescendiente de que cuando la piel se aclara la gente ya no se siente negra y dice no, mis papás eran negros mis abuelos eran negros yo no soy negra porque mi piel es blanca entonces la gente comienza a negar su identidad entonces, creíamos que una manera de evitar que eso se diera si era precisamente eh, in, identificándonos como afrodescendiente porque nadie va a poder quitarme mi herencia ancestral, afro. Me podrán quitar el color de la piel, pero la sangre no la podemos cambiar. O sea, y nosotros consideramos que eh, la afrodescendencia se hereda biológicamente, no culturalmente. Lo tenemos en la sangre, aunque yo... Sea blanca, si mis abuelos fueron negros o vinieron de África, yo sigo manteniendo eso por el resto de mi vida y, de mis, y, y se lo voy a transferir a mis nietos y a mis bisnietos porque esa es una herencia ancestral.